¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren de la mejor forma, ya que el día de hoy vamos a hablar de Hamexunora. Porque si hablar de las cosas mal se trata, somos expertos. Así que toma asiento y prepara tu retina para ver el que probablemente sea el peor anime de la historia. Bueno, ni necesitó ser un anime, porque solo le bastó 20 minutos para realizar tremenda barbaridad. Ya que no es un anime como tal, solo es una simple ova Bueno, sin más dilatación, continuamos. Haman Omar o Destruction Marte Es una obra que se basa directamente en el juego de Playstation 2 Haman on Destruction Esta obra maestra de la animación japonesa fue creada por Jigen Kagawa, Que después de esta proeza, todo parece que se retiró No tengo elección Esta obra es traída por el estudio Idea Factory Su género es ciencia ficción y horror Es un tipo de Evangelion pero sin presupuesto porque este es uno de esos animes que no lo vas a entender a la primera A ver, a ver, ¿qué pasó? Todo parece que la humanidad ha avanzado Y ha comenzado la carrera espacial Y por ende han mandado varias ondas Y una de esas fue la que llegó a Marte Que al regresar a la Tierra explotó Da la casualidad que ahí vinieron semillas de los posibles habitantes de Marte Que consigo tienen un virus Y este se esparce por todo Japón y a las personas infectadas se les llama Iseki Jin, ya que sufren mutaciones y los vuelve agresivos. Gracias a esto se crea As, el cual es una agrupación que está en contra de estos monstruos e intenta destruirlos. Pero, ¿qué es As? Por así decirlo, es un grupo de élite. O al menos eso es lo que ellos dicen. La forma arma secreta es tu proteína. El cual usa un traje llamado Mars. Luego de la primera batalla unas semillas son encontradas Por lo que As es encargado de transportarlas a Estados Unidos para una mayor investigación Luego como es de imaginarse son atacados Se da una pelea con cuchillos Y boom Se da un giro argumental Donarle a los humanos son los que invasores de la tierra No me esperaba eso Pero me esperaba no esperar nada así que no cuenta. Miran, se es una buena trama yo diré que no está tan mal pero lo que sucede es que todo lo que dije no aparece en la obra y tuve que ver más de 10 veces y aparte ver el sitio web oficial para al fin entender la trama ya que durante los 20 minutos no se da a entender nada pero ¿qué nos ofrece a mexonomars personajes vacíos e inexpresivos incluyendo al prota si en evangelio hubiera un multiverso nuestro prota sería la versión bizarra. y qué hablar del resto de personajes donde solo identificas por su color de, de pelo y siendo sinceros nos parecen un grupo de fuerzas especiales más da la impresión de ser un grupo de inútiles y estos son los típicos ejemplos que usa tu amiga la embriesta feminazi para decir que el anime es machista Dejando de, de eso a un lado Su banda sonora es de, es, es de infarto Compuesta por el mismísimo botón Gracias a Dios no está para ver esto La banda sonora sinceramente le quita toda la seriedad a las batallas Y qué hablar de las animación en fin, es el cóctel perfecto para que sea un mal anime. Pero al final de cuentas, es uno de esos animes que son tan malos que llegan a ser buenos, ya que te puedes echar unas risas por las barbaridades que aparecen en el anime. Sinceramente, no me pareció un mal anime. Yo creo que está mal desarrollado. Tal vez eh, Shingo Kagawa se tomó muy en serio lo de ser primero. Quizás no pudo ser el mejor siendo primero, sino el peor. <risa> Oh Dios, bueno, ya en serio. Bueno, esto es todo por hoy, chicos. Espero que no vean este tipo de animes y que Dios los cuide. Suscríbete al canal y no olvides compartir, porque esto recién comienza. Bye.